voy a enseñar los tres Funko Pops más caros que tengo en mi colección, tomando como referencia la app de Funko y empezando de menos a más. El tercer puesto lo ocupan Kang y Kodos de los Simpson. Le sigue Heisenberg de Breaking Bad. Y para terminar, el Funko Pop más caro de mi colección es Carl y Ellie en versión niños, que aunque sean dos, se puede contar como uno porque van en pack.